perfecto, Ah, sí, bien, perfecto. y su trasero En cuanto a la proporción, tu trasero es más largo en relación al ancho. Si medimos el largo, tienes 28 centímetros por 33 centímetros. Es normal que sea más ancho. Y necesito más ancho. en relación al largo, las proporciones ideales y su ancho es... 0.8 a 1, es decir, que debería ser apenas más alto que. Esto no es músculo, esto es de la inyección. Esta es la inyección. Sí. Si quisiera, Un implante de acá. ¿Qué? ¿Qué hecho de silicona, pero eso no es. Eran bien argentinos, no ¿eh? Sí, venían a comer. Bueno, buen apetito. que ser personal?